Un hombre de casi 50 años de edad falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras laboraba en una construcción en el sector San Martín de Porres, conocido popularmente como Rabo de Chivo, de la ciudad del Calla. La víctima fue identificada como Ladio Simeón Hernández, quien expiró cuando era trasladado a un centro de salud. Ah, no, yo estaba aquí contar cuando me dijeron que... Ah, ah, ah. Un corrientazo de que una allá en la, en la tercera planta y cuando yo me a cogí ya me lo, lo habían bajado de arriba lo habían bajado y ya lo habían llevado para el hospital. Eh, tenía tenía mucho trabajando en, en ese en ese edificio. Eh, eh, tenía, Difícil. Todo el tiempo, de, de, de, de, porque hoy con esa familia todo el tiempo ha trabajado, todo el tiempo ya han trabajado juntos. Entonces, ¿cómo, cómo se electrocutó ¿Cómo se van usted? Eh, con una varilla que tenía corriente, una varilla allá arriba. Entonces, no, eh, los, gracias a Dios que no, no, no, no lo traigo para abajo, sino se quedó arriba pegado así. Y me decía mamá, ay, mamá, y mamá. Y cuando subieron, ¿sí qué se lo que le pasa adelante? Y cuando subieron, era, era que se había. Pegado. El cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares. Por las autoridades correspondientes NTN, Arismendi la Antigua.